La sabrosona, sabe de tan alegre. Eh la sabrosona, sabe de tan alegre. Eh la sabrosona, sabe de tan alegre. Eh la sabrosona, sabe